Eres mi amor mis amigos de alegría de mi corazón cordial les saludo a los nueve departamentos y en especial al departamento de Cochabamba que el pasado eh, 14 de septiembre estuvo de aniversario y por supuesto le hacemos llegar un cordial saludo y para ello le damos la cordial bienvenida a nuestra colega de trabajo Madeleine ¿Cómo está Madeleine? Bienvenida al programa ¿Cómo estás querido Franco? Siempre es un gusto compartir contigo este programa mediante las pantallas de alegría de mi corazón y a la televisión para llevarte todo lo mejor del folclor en este programa Exactamente, y para ello vamos a agradecer a las empresas que ponen la confianza en alegría de mi corazón Y también a todos aquellos que ya se van sumando de a poco a poco al programa En especial a Imagine, como siempre, vistiendo lo mejores Ya lo saben, Imagine en cuanto abordado y sublimado Y lo más importante de todo esto, que usted ya puede hacer su reserva al número que aparece en pie de pantalla Imagine, vistiendo lo mejores también queremos dar la bienvenida y un agradecimiento por confiar en, en el equipo de alegría de mi corazón y dar la bienvenida a Fricacería Doña Hilda, un pedacito de la paz aquí en Santa Cruz. Tienen que pasar a degustar los deliciosos platos que te ofrecen en Fricacería Doña Hilda. Y para ello, aparece en pie de pantalla el número de contacto para que usted vaya reservando y así también vaya y disfrute lo que es el plato paseño, el Fricasé, entre otras variedades de, del plato nacional. Ya lo saben, sería doña Hilda. Así es, Franco, Franco, estamos a mitad del mes de septiembre con muchas actividades, como bien lo decías, el pasado fin de semana era el aniversario de, de la ciudad de La Yacta, ¿no? Es lo Exactamente. que es Cochabamba, es el mes de Santa Cruz, ya se nos viene el aniversario de Santa Cruz y también la entrada de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de su y para aquello nosotros el equipo de alegría de mi corazón y había ya la televisión siempre apoyando el folclor nacional la cultura ante todo no estuvimos presente para llevarte todo lo mejor en este programa exactamente y para ello te tenemos un resumen completo de lo que fue la entrada virgen de guadalupe sean cordialmente bienvenidos Gracias por seguir a través de Avia la Televisión y por supuesto en lo que es la actividad de folclórica desde Santa Cruz de la Sierra, Madeleine Así es Franco, esta entrada de la Virgen de Guadalupe ha cobrado tanta fuerza como lo hacen en diferentes entradas a nivel nacional, ¿no? Eh, estuvimos viendo la participación desde el día viernes en la noche que empiezan sus actividades, seguidamente el sábado durante todo el día de la entrada, más de 95 conjuntos que actúan en variadas danzas livianas, pesadas, colegios, ballets, y en fin, una diversidad única en danzas. Exactamente, y para ello, para que nosotros vayamos mostrándote y ustedes vean lo que fue esta gran entrada, quizás no pudieron ir hasta Sucre, aquí te mostramos otro de los resúmenes. Bueno, mis amigos, vaya el cordial saludo para todos nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestra frontera, como siempre, ellos al pie de la letra, viendo a la la Televisión a través de las redes sociales. Más de ley. Así es, Franco, así como seguimos con la Virgen de la Entrada de la Virgen de Guadalupe, el día sábado estuvimos viendo el paso de más de 62 fraternidades que empezaron desde la avenida Germán Mendoza hasta la Plaza 25 de Mayo. Exactamente, y para ellos tenemos más imágenes. Bolivia rica en folclor, rico en cultura y por supuesto nosotros tenemos mucho para compartir con cada uno de ustedes, luego de este corte comercial. <música> Gracias a todos nuestros grandes amigos también que están a través de las redes sociales y le hacemos la cordial invitación a que nos siga a través de la página Alegría de mi Corazón. Y también hacerles recuerdo que en pie de pantalla aparece el número al cual nos puedes hacer llegar tus actividades y por supuesto Alegría de mi Corazón con gusto estará presente. Madeleine. Así es, Franco, también queremos mandar saludos y felicitar a cada una de las fraternidades que han hecho el esfuerzo de aquí de Santa Cruz de poder viajar y hacer presencia en lo que viene a ser la entrada de la Virgen de Guadalupe, diferentes caporales como los CBN, los centros, los Salay, Salay, Cochabamba, Salay Bolivia... ...y diferentes fraternidades que también participan en la ciudad blanca... ...la ciudad de Sucre. Exactamente, y para ello también cordiales saludos a la fraternidad arte chaqueño... ...también el Chaco presente en esta entrada, Virgen de Guadalupe... ...y más propiamente también a uno de los grandes cantautores chaqueños... ...como es el Mataco Aguilera. Fue un colorido bastante, bastante eh, alegre, bastante divertido... ...la danza, la música... Y no puede faltar también la danza autóctona, tal es el caso de los puya y el tarabuco, y con todo lo que es ese colorido y representativo a este departamento como es la capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Madeleine tenemos mucho más para compartir, por supuesto, para todos nuestros grandes amigos de Alegría de mi Corazón. Así es, veamos nuestro tercer Bloque. I'm Gracias mis amigos por estar pendiente de un programa más de Alegría de mi Corazón a través del equipo de Avia y a la televisión. Y por supuesto en este programa especial te hemos llevado lo que fue la entrada virgen de Guadalupe, realizada en la ciudad de Sucre, Madeleine. Así es Franco, ya nos vamos despidiéndonos sin antes agradecer a cada una de las empresas que pone la confianza en el equipo de alegría de mi corazón, tal es el caso de la fricacería Doña Hilda. Si quieres probar los mejores platos y un pedacito de la paz, tienes que pasar por fricacería Doña Hilda. Te dejamos los números en el pie de pantalla para más información. Y ya lo saben, para todos aquellos que quieran formar parte del concurso gracias África Sería Doña Isla, puede seguirnos a través de la página de Alegría de Mi Corazón. También agradecemos a Imagine, como siempre, vistiendo lo mejor, Imagine. ahí está en cuanto al trabajo bordado y sublimado, ya lo saben, usted quiere eh, estar bien uniformado, su fraternidad, su eh, bloque, más que todo, también grupo folclórico, ya lo saben, contáctese con Imagine, que aparece el número en pie de pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Con nosotros será hasta el próximo programa Nos vamos, nos reencontramos en la próxima A través de Aviella la Televisión Mi amor Y de nadie más La polla más hermosa Eres tú mi amor La prenda más querida Eres tú mi amor pedacito de mi vida alegría ¡Cuídame mi corazón! ¡La prenda más querida!